Bueno, buenas, buenas tardes. Yo traía otra idea del acto de hoy. Pero al llegar, bueno, me habían mandado por escrito, pero como yo no hablo los escritos muchas veces, porque son ahora todo el mundo lo ha dado por, lo, por escribir ahí, y está uno en 27 grupos y no te da tiempo a hacer nada, nada más que leer y contestar, leer y contestar. Y se si nos pasa el tiempo leyendo y contestando y no hacemos nada, ¿Me ¿entiendes? Porque claro, leer y contestar, no hacemos nada. Pero bueno... Lo que me han dicho los compañeros o bueno, las compañeras, que explicar un poquito, bueno, el, la experiencia mía personal, el por qué pues yo me metí en política, el por qué en Podemos, en fin, un poco de mi vida. Y la verdad que me da un poco corte, ¿no? Pero bueno, yo iba a hablar un poquito, que al final tendré que hablar un poquito de Andalucía, de nuestra tierra, que sigue siendo la cenicienta del Estado, que sigue siendo, está siendo pisoteada, ultrajada, y hace falta que esta Andalucía seamos capaces de levantarla alguna vez. Hay que levantarla alguna vez. Eh, yo tengo que decir que, bueno, yo soy de esos niños como yo, millones de niños. ¿eh? En el mundo millones. En España no tantos millones, pero bueno, también un montón. Que viene de una familia pobre, de jornalero, y que, que, bueno, pues que a los ocho años me tuvo que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para mantener la familia. Ante la familia normalmente traía muchos sillos, sobre todo no porque no hubiera televisión, esas cosas, sino porque era un complemento de ayuda a la familia. En el momento que te ponía un poquito grandecillo, pues, a trabajar. Y yo empecé a trabajar pues, con ocho años, ahí en aquel lado, un poquito del San Luca, de Barrameda para aquel lado, que es cercano al Coto de Doñana, donde se han quemado esas 10.000 hectáreas de tierra. Eh, lo que le llaman las marismas del arroz. Ahí me trasladaron mis padres con tres meses. Yo nací en Campillo, en Málaga, me trasladaron ahí. Y ahí, bueno, cuando tenía ocho años, pues, me pusieron a trabajar. Mi padre me dice, Diego, ¿tú quieres trabajar ya Digo, claro, hombre. Yo, claro, yo quería ser un hombre. Ta. Y mi madre me compró unas apalgatillas de goma, de tela, porque yo no tenía zapatos, siempre escarzo, como es normal, en aquella época. Y la guardé bajo la almohada, las la zapatillas. Al día siguiente, mi padre no me llamó siquiera. Estaba yo despierto como un reloj, a las seis de la mañana, que a mí me metía mano de sol a sol. Porque a mí me tocó cuidar las planteras de arroz para espantar a los pájaros que se comían la plantera. Y a mí me dieron un latón, y pegando un latonazo todos los días, para un lado y para otro, a espantar a los pájaros porque los pájaros puñeteros comen todos los días, no comen a una hora determinada. Y cuando llego por la mañana, yo estaba despierto. Al día siguiente, a las seis de la mañana, estaba yo como un reloj. Pero el tercer día ya no me quería yo levantar. Ya no me gustaba a mí la plantera, ni pegar a tonazo, ni trabajar, ni nada. Y le dije yo a mi padre: digo, pa, ya hay que levantarse todos los días a esta hora. Y dice: Ya íbamos a la palabra y eso hay que ir todos los días. Bueno, pues todos los días a trabajar. Me daban 30 pesetas. 30 pesetas. Claro, con ocho años, en un rancho, en un campo, pues, ni había maestro, ni había escuela, ni yo he hecho la primera comunión, ni nada. Porque, bueno, no porque tuviera conciencia de eso, sino porque allí en un rancho, pues ya estaba, trabajaba y toda la historia. Y esa fue fundamentalmente vida, a partir de ocho trabajando, como siempre. Nosotros éramos una familia numerosa, grande. Éramos tres hermanos, quedamos vivos todavía diez, pero éramos tres hermanos. Y de una familia con bastante dificultad económica. Entonces, claro, todo el mundo intentando de, de apechugar. Yo me crié con, las, con los señoritos. Entonces, las películas de los santos e inocentes... No sé, lo he visto. Pues la verdad es que es un reflejo porque yo he vivido eso en mi vida, ¿no? De irle a los señoritos por la cacería, de meterme en el agua, de estar con escarcha en enero cogiendo los pájaros que mataban en el agua. Tenemos que tirar al río Guadalquivir porque al niño del señorito se le caía la caña de pescar, yo me tenía que tirar por ella. En fin, de ir el más rocío de criado. De ponerme como si fueran una especie de perro a 20 metros y ellos comiendo los señoritos, cuando terminaban la cacería y yo a 20 metros retirado sin poder eh, comer absolutamente nada. Bueno, recuerdo una vez que me llevaron a la playa, porque decía que yo iba ahí con la hija, que bueno, que yo era amigo de la hija y tal y cual, pero cuando llegué yo a la playa del Rocío, de esto estoy hablando hace justamente, tenía yo seis, siete añillos, pues yo cincuenta y tantos años. No había caza en, en el Rocío. Era cuatro casitas y la playa de virgen. Había cuatro cositas hechas de paja, de, de, de pasto, en fin. Y me acuerdo que me mandaba a mí el señorito por, por unos helados que yo no lo había visto, un, un helado no lo había visto yo nunca. Y me mandaba por un para comérselo y a mí no me compraba ninguno. Y a mí me se iban los ojos detrás del helado. Y había una mujer con un estuche, con un, una cartera así negra, la abrió y me llamó y dice ven venga cariño, y me dio un duro cinco pesetes y tú un helado? Seguramente aquella mujer era también pudiente, tendría dinero. Pero le estaba dando tanta vergüenza de la humillación que me estaba haciendo pasar, mandando por los helados para todas las familias, a mí no me compraban. Bueno, la verdad es que yo he vivido todo eso con los señoritos en, y, he, y, he, y he visto cómo en una plaza de toro, entiendo también de toro porque está en la plaza de toro al cuidado de la ganadería de toro bravo, cuando se hacían los euros, los euros era cuando hay que tentar las vacas, es cuando hay que poner en prueba las vacas que son bravas y las que son manzas. Las que son bravas, por pues la de ambas madres y las que son manzas, pues por la manda al mataero. Entonces, el nertentaero. Y cuando llegaba el mes de diciembre, pues a todos los trabajos del cortijo, el señorito, los señoritos, pues tenían que torear una vaca para reírse de ellos, de, de todos los trabajadores. Había que torear una vaca y le daban un pase o a la vaca y le daban ya una bolsa con los mantecados, con el polvorón, con la botita aguardiente, con esas cosas. ¿no? Y yo recuerdo, bueno, que mi padre era el responsable del cortijo, era el capatá, el mayoral, que llevaba los toros de corrida afuera y tal. Y claro, el hombre, el señorito, para que respetara un poco más mi padre, pues no lo mandaba a torear. Y entonces, en la plaza de toro, en el parco, que estaba yo también, en aquella ocasión en el parco, pues me dice, bueno, pues Diego tiene que torear la vaca. yo tenía, bueno, yo qué sé, seis siete años, una vaca, torea una vaca, ¿no? Y bueno, empezaban los señoritos a decirte, viva la Virgen de Rocío, viva la banca Paloma, porque el Diego es el torero más grande del mundo, porque es un valiente. Bah, me levantaba la mora y yo en busca de la vaca, ¿no? Cagado hasta las trancas, ¿entiendes? Asustadito, porque bueno, a mí no me gusta la vaca. Ni yo iba a ser torero ni a mí me gusta eso. Bueno, pues toda esa realidad la he vivido yo. Después ya, a los 11 años, me trasladé al coroní y ya con 16 años murió mi padre con 49 años. Me quedé al cargo de siete hermanos más chico que yo. A mí la segunda hermana mía, le llevo yo cinco años, yo tenía 16, 17 años, pues ya tenía 11 12 años. de atrás había siete. Entonces recuerdo que yo eh, iba, a coger, iba en el molino de aceite a, a coger la aceituna, a trabajar en el, el tema de la amorturación de del aceite, pedía el turno de noche para el día irme a rebuscar aceituna, para poner, meter dos jornales en mi casa, porque en mi casa no entraba nada más que el jornal mío, con siete hermanos. Entonces pasábamos necesidades. Y me recuerdo que estaba yo en el molino y por la mañana me iba a rebuscar y me cogió un guardia civil, la guardia civil cogiendo aceituna y me pegaron por coger aceituna rebuscar aceituna Me pegaron, me llevaron al cuartel, me tuvieron tordía como Jesucristo allí con la cura cuesta. Y, bueno. y después ya, en el año 74, 75, pues, bueno, pues la inquietud de un chava joven que no tenía nada de política, pero la realidad social de ganar 300 pesetas, de trabajar ocho horas, de abusar tíos en los cortijos, pues, pues empezó a crearnos una inquietud a un grupo de chavales jóvenes de que esto no podía hacer, de que había que pedir más salario, de que había que quitar una hora de trabajo y empezamos a hablar nosotros en las reuniones en plan clandestino, nos reuníamos allí un poquito nosotros donde nos parecía y empezamos a crear bueno la, la conciencia política. Y en el mismo año 76, a mí me metieron en la cárcel, en el año 76, bueno, me cogieron, me metieron en la cárcel. En el mismo 76 me cogieron en Cantillana y me dieron una paliza a la Guardia Civil, todos los días pegándome, todos los días. llegaba el día. Llegó la Guardia Civil, le dice el sargento a uno que le decía Paco Largo, que era muy malo, un Guardia Civil, dice, venle pegando a este hostia mientras vengo yo. Yo creí que era de broma, digo, esto era una fanfarronada del Guardia Civil, Vesca. no me quiero ni acordar. Tordía, pegando, ¿no? Absolutamente tordía. Bueno, cuando llegó el año 76, que yo había estado en la cárcel, que me jugaron por lo militar, porque todavía no había estado la democracia funcionando y tal, pues la verdad que esa inquietud dio como resultado que nosotros conocimos a gente de Marchena, a gente de Morón, gente de Lebrija, y formamos el sindicato Obrero del Campo. So, primero comisiones de jornalero y después que formamos el sindicato Obrero del Campo. Eh, tuvimos una reunión en Antequera el 1 de agosto del año 76 y allí le dimos el pistoletazo de salida a lo que fue el Sindicato de Obreros del Campo, que después, en el 2007, ya pues, se trasladó al sindicato a constituir el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Yo durante todo el tiempo, desde el año 76, que se fundó el sindicato, en el 84 me eligieron en Villamartín, pues los de Cádiz en el Congreso del SOC, me eligieron por secretario general del sindicato y estuve de secretario general hasta... El 2000, hasta 1995, hasta el 95, que dimití, me presenté de alcalde de mi pueblo y gané las elecciones. Estuve 10 años con mayoría absoluta, dimití a los 10 años. Y dimití a los 10 años porque otra vez los compañeros querían que me re, que retomara el sindicato. Porque había, se había debilitado, se había un poco y, bueno, aglutinaba ya todo el mundo. Y al final dimití del ayuntamiento, que me faltaban dos años para terminar la tercera legislatura, Dimití el ayuntamiento y me presenté como secretario general del sindicato, me apoyaron por unanimidad y seguí al frente del sindicato. Después me eligieron portavoz nacional de, del SAC en el 2007, hasta que, bueno, ya en el, hace dos años dimití y hay otro compañero. Un poco esta en mi vida, así un poco personal y, y política. A partir del año dos, um, 78, fíjense ¿sí ustedes, el año 78, estamos hablando de. ...la Constitución del año 78, ¿no? Que ha pasado 40 años prácticamente... ...o casi 40 años ya. A partir del año 78... ...pues... ...se ocupan Andalucía las primeras fincas. Las primeras fincas. Coto de Borno... ...Pillamartín... ...la parte del Coroní... ...la parte de Granada... ...y a mí el año 78... ...28 de febrero del año 78... Cuando ocupamos la finca me detuvieron a mí en en Granada. Me mandaron allí a ocupar una finca a la vera de la playa que me detuvieron allí en Granada. Poco tiempo, tuvieron cinco o seis horas y me pusieron en libertad y toda la historia. Pero a partir de ahí, bueno, pues nosotros hemos formado parte del Sindicato del Campo. El Sindicato del Campo creó una organización para poder no presentar las elecciones municipales. Sí, todos los partidos que eran sindicato, ¿no? Pues el sindicato creó un partido. Sí, al revés. Todos los partidos crean la correa de transmisión, que son los sindicatos. Nosotros, el SOC, creó la CUT, la Candidatura Unitaria de Trabajadores. ¿Para qué? Para presentarnos a las municipales. Y nos presentamos a las municipales y tuvimos nueva alcaldía, tuvimos 160, 170 concejales. Y empezamos a tener una realidad en Andalucía. Después, la CUT se integró en Izquierda Unida y empezamos a trabajar conjuntamente con Izquierda Unida porque Julio Anguita nos llamó, estuvimos reunidos con él, nos dio esto de la convocatoria para Andalucía nos pareció un poco aquello bastante aceptable y firmamos el protocolo, igual que el Partido Comunista, firmamos la unidad con Izquierda Unida. Después, a lo largo del tiempo, pues Izquierda Unida bueno, no nos satisfacía. Empezamos a ver que había un poco de deficiencia, que había mucho apegamiento al PSOE, que era la muleta del PSOE y nosotros queríamos apartarnos de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que no es más que un partido neoliberal, que no trae nada nuevo, por mucho que se recambie y por mucho Pedro Sánchez y por mucho que se le diga, pero es un partido de la burguesía de Euro, de, a nivel del neoliberalismo europeo y que eso no va a aportar mucho, a no ser que sea una cuestión de táctica, para Perú el tema de, del PSOE sabemos lo que hay. Y por eso nosotros al final pues veíamos que este proyecto, el proyecto de Podemos, era una una incursión en la política importante porque Podemos no era el invento de nadie en concreto, porque mucha gente se quiere apoderar de este proyecto y este proyecto no es de nadie. Este proyecto puede que sea, este proyecto puede que sea y de hecho lo es, del 15M, puede que sea de la marcha de los mineros, puede que sea del barrio Gamonal, puede que sea de las luchas del ZAC y las ocupaciones de finca de las mareas, tanto educativas como sanitarias, de las plataformas contra los desahucios. De toda esa lucha había una malestar en la sociedad y ese malestar de la sociedad surgió Podemos. No hay que quitar la inteligencia o la, el acierto de varias personas que dijeron vamos a montar Podemos. Yo estuve reunido con Pablo Iglesias antes de montar Podemos en Madrid y me plantearon de conjuntamente con él empezar este proyecto. Y yo le dije que no podía porque estábamos pendientes de las marchas de la dignidad que en, se metió un millón de personas o más de un millón de personas en Madrid con aquella gran movilización y yo no quería utilizar políticamente las marchas para pagar el sarto a la política. Y por lo tanto, por eso no participamos desde el primer momento en este proyecto. Después, nosotros como organización dimos el paso para formar parte de Podemos. Bueno, y por eso estamos aquí y por eso fundamentalmente estamos apoyando y yo creo que tanto a nivel del estado como a nivel de andalucía hace falta darle un revulsivo a todo. Yo sé que hay muchas personas que pueden entender que las cosas me entiende cambian porque como, una, como un fenómeno natural como una cosa natural de la, de la vida. Pero las cosas cambian si hay fuerza suficiente para hacerlas cambiar. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si queremos cambiar la realidad económica, social, política, hace falta un empuje importante de la ciudadanía. Hasta ahora, este proyecto, que ha tenido 5 millones de votos, hace falta otros 5 para poder influir realmente en la política, tanto en el Estado y sobre todo en Andalucía, que tenemos un partido que lleva gobernando 39 años. Desde el primer presidente preautonómico, Placido Fernández Viaga, pasando por Rafael Curedo, por De la Borbolla, por Chávez, por Guiñán, en fin, y pues ahora por la Susana, pues resulta que este partido lleva en Andalucía 39 años y por salud democrática hace falta dar un empujón importante y ganar las elecciones. Fíjense ustedes que en el año 77, 4 de diciembre del año 77, que muchos de vosotros y vosotras, había nacido después, pero otros de los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Yo estaba cogiendo algodón en Trajano, la Vera de Leberija, y paralizamos ese día todos los tajos y nos fuimos a la manifestación de Sevilla. aquello fue una manifestación impresionante. Nunca ha habido en Andalucía un acontecimiento de esas características. Sí, el pueblo entero en la calle, no solamente en Sevilla, sino en todas las provincias, defendiendo el derecho a no ser menos que ninguna otra territorio del Estado menos que Galicia o Cataluña o el País Vasco sí queríamos ser como la que más Andalucía pero mucha gente se olvida que la gente que fuimos allí no solamente fuimos a Sevilla o a Cádiz o a Granada a otra provincia para que Andalucía no fuera menos que las que más sino que queríamos acabar con la inmigración, con el paro, queríamos reforma, reforma agraria, no queríamos estar en la pobreza, no queríamos ser la última, no queríamos tener las pensiones más baratas, no que teníamos que tener una sanidad peor que otros lugares. Nosotros luchábamos por la Andalucía, no, por la Andalucía profunda. Nosotros no estábamos luchando por la Andalucía de la Pandereta o de otro acontecimiento, estábamos luchando por la Andalucía profunda. Y claro... 39 años después, me voy a permitir que os diga que 39 años después, la brecha de Andalucía con el resto del Estado sigue creciendo. No se trata de que no hayamos evolucionado, sino hay que tú comparar la evolución con Europa y con el resto del Estado español. No vayamos a compararnos con Marruecos o con la parte, otra parte de África. Nos tenemos que comparar en el territorio donde vivimos y donde estamos. Y la brecha sigue. Nosotros tenemos 70 euros las pensiones más baratas que el resto de España. Tenemos menos camas por, por, por, por habitante que en el resto de España. Tenemos diez, casi 10 puntos por encima del paro a nivel de todo el Estado. Tenemos la situación de pobreza más grande. Tenemos la situación de marginación más grande. Tenemos el fracaso escolar más importante. Las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y se gusta que han pasado 39 años. Por eso, en esta, en esta ocasión, que se, se cumple el 40 aniversario, 40 aniversario de aquel año 77, donde incluso tuvimos la mala suerte de que un compañero fuera asesinado ese día, García Caparro en Málaga, yo creo que nos pertenece por decencia, por convencimiento, porque por, por orgullo personal y colectivo, de que esta tierra la tenemos que recuperar. Y si nosotros este año, en diciembre, el 3 de diciembre, que es domingo, porque el 4 es lunes y no es día festivo, somos capaces de sacar un millón de Andalucía, Andalucía a la calle, le estamos dando ya el carpetazo a un gobierno que ha olvidado esta tierra y que solamente la utiliza para el tema del voto. Eso es muy importante. Se están creando plataformas en todas las ciudades. Se están haciendo reuniones ya por todo sitio. Hay que preparar fuertemente. Si somos capaces, repito, de sacar un millón de personas a la calle para defender Andalucía contra el paro, contra las miserias, por el techo, por el trabajo, por la dignidad, por la coherencia, por todo. Si somos capaces de sacar toda esa gente a la calle, seguramente la Susana y el PSOE también tendrán los días contados porque es importante eso. Llevan mucho tiempo gobernando de espalda hoy al pueblo. sí han convertido a Andalucía en un chiringuito. De todo lo que forman en Andalucía, todo ¿eh? lo que organizan Andalucía es para contratar estamos agradecidos Las vías verdes, los consorcios, las fundaciones, las diputaciones, todos son enchufes que tienen. Es decir, tienen, tienen agarrado a la gente por la barriga. Y hace falta que Andalucía despegue. Andalucía no puede seguir siendo tal como está. Y por eso es muy importante que Podemos se implique en el 4 de diciembre. Y se implique, ¿cómo? Trabajando, remangándose, yendo a las reuniones de los distintos colectivos, convocando plataformas en las ciudades, plataformas en los pueblos, intentar que todo el mundo, que todo el mundo y todos los colectivos, las asociaciones, los sindicatos, los partidos, caminemos todos juntos para ese 4 de diciembre, 40 aniversario para recuperar nuestra tierra, Andalucía. Eso es fundamental, que es lo que estamos nosotros... ¿Me queda mucho tiempo? ¿Ya, ¿ya la ha Vaya. Bueno, me una vale. vale. Y termino, un minutito, termino que es muy importante. Yo creo que mucha gente entiende la política para servirse de la política. La política la tenemos que entender como una devoción, como el servir a los demás. No servirnos de ella, servir siempre a los demás. Primero en el sacrificio, últimos en el beneficio. Si queremos cambiar el mundo y queremos una sociedad más justa, también nosotros, nadie nos impide que en el sistema este del libre mercado, capitalismo, nadie nos impide que seamos honestos, que seamos prudentes, que seamos generosos y generosas, que no luchemos por ningún privilegio y que realmente la política la utilicemos como la herramienta para cambiar las cosas, los sistemas, injustos. Y eso es muy importante. Política como los misioneros, esos que se van por ahí no piden nada a cambio. Política como esas congregaciones de mojita que cuidan nuestros abuelos en las residencias de ancianos y no piden nunca nada a cambio. La política para servir a la gente y al pueblo, sino... Es muy importante, porque hay gente que dice, bueno, yo estoy en política, pero como estoy en política, en el salario, en el privilegio, no. Porque tú puedes estar en política y el 80% de la población gana un salario y tú no puedes ganar tres veces más que ese salario. Porque entonces tú no representa al pueblo, tú no representas a los parados. Tú hablas el nombre de los parados, tú hablas el nombre del pueblo. A ti te podrán votar, pero en el fondo no lo representa no eres de lo suyo te convierte también un poco en casta, te convierte un poco alejado del pueblo, de la gente. Y es muy importante estar cercano a los que decimos representar. Y además, tenemos que estar muy cerca con nuestro lenguaje, con nuestra práctica, del mundo que queremos construir. Si queremos construir otro mundo, mucho más respetable con la naturaleza, con el medio ambiente, mucho más generoso con la gente, mucho más igualitario. Empecemos a ponerlo en práctica, que eso es muy importante. Yo creo que eso lo tenemos que nosotros poner en práctica en Podemos. Es muy importante una fuerza política de gente joven recogiendo también todo lo válido porque mucha gente dice, no, es que estos ya somos mayores, estos vienen de viejos. Pues los viejos esos son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Y mezclarlo con esa nueva generación que ha llegado a Podemos con mucha sabiduría, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucha formación y eso es muy importante. Pero mezclemos todo eso y hagamos realmente un movimiento plural, porque la sociedad es muy plural, plural, pero con el objetivo claro del mundo que queremos construir. El mundo que queremos construir tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de las plantas y de los animales. Tiene que estar al servicio de eso y tenemos que luchar por ello. Por eso os invito que no solamente estemos dispuestos a hacer reuniones para cuando lleguen las elecciones, sino a constituir 41 círculos en 41 pueblos que tiene la provincia y todos los barrios de Cádiz y todas las ciudades porque igual que la Iglesia tiene capilla en todos los sitios, nosotros también tenemos que tener nuestra capilla en todos los lugares. Por eso invito a eso, a reflexionar, a trabajar y a crear esta fuerza, una fuerza de cambio real. Buenas tardes y ánimo a todos y a todas.